Yo creo que han pasado tres cosas en América Latina. La, la primera tiene que ver con la adopción temprana de esta agenda por un grupo de países pioneros y en particular por un grupo de actores de la sociedad civil dentro de esos países. Creo que ese es el caso de México, el caso de Uruguay, eh, en algunos eh, sectores el caso de Brasil, lugares donde eh, eh, de alguna manera la, la agenda de datos abiertos y también la agenda de tecnología cívica confluyeron eh, y, y fue una adopción temprana. Eh, lo segundo que pasó en América Latina, que creo que se explica por la evolución de los eventos tanto Abrelatam y Condatos, que son los eventos que reúnen a la comunidad latinoamericana trabajando en estos temas, eh, fue la creación de una comunidad en torno a esto. Efectivamente los vínculos entre activistas de todos los países y crecientemente entre miembros del sector público hace que las iniciativas, las ideas se traspasen de un país a otro y, y se generen eh, discusiones interesantes acerca de esta agenda. Y la tercera creo que tiene que ver con los usos de los datos para básicamente creación de valor social. Creo que ahí es donde América Latina, debido a las profundas diferencias que tiene como, como región y a los desafíos que enfrenta, eh, los datos ayudaron a canalizar una serie de inquietudes eh, de, la, de, de los latinoamericanos y latinoamericanas en torno a los desafíos que, que, que se encuentran en la región eh, y que de alguna manera los datos ayudaron a dinamizar a actuar como catalizador de esas discusiones. No todo puede resolverse con datos, pero puede hablarse acerca de eso. En general nosotros hacemos como investigación-acción, nosotros eh, trabajamos eh, de alguna manera tratando de entender cómo se usan los datos y tratando de promover la liberación, así como entendiendo también las, las consecuencias tanto deseadas como no deseadas que puede tener esta liberación. Creo que la primera etapa de nuestro trabajo ha sido eh, en muchos casos mapear eh, y entender estos temas, y eh, es un trabajo muy tradicional, muy académico, de, pero siempre muy cercano a las comunidades de practitioners en estas áreas. Eh, creo que para nosotros eso es esencial y la segunda lista de nuestro trabajo ha tenido que ver con eh, la generación de casos de estudio eh, que nos permitan básicamente eh, entender un poco más y demostrar el valor de los datos en este sentido el caso tal vez más exitoso que, que tuvimos ha sido el caso de a tu servicio en Uruguay que lo hicimos con los colegas de Data Uruguay eh, apoyados por el Centro de Investigaciones de Desarrollo del Canadá y la Fundación Avina y, y ahí creemos que, que hubo un buen ejemplo de cómo eh, los datos de salud y en particularmente de performance en la salud son utilizados por los usuarios y han tenido bastantes efectos dentro del sistema que van desde la modificación de alguno de los precios, eh, van desde la mejora de la actividad regulatoria en materia de salud eh, y la incorporación de nuevos datos eh, sobre, sobre salud en Uruguay. Y ahí, y ahí y realmente es, es en esa área donde nosotros queremos profundizar eh, en nuestro trabajo. Y finalmente creemos que tenemos una labor de, de estandarizar y de curar algunos de estos contenidos que la comunidad genera eh, y bueno y ahí estamos avanzando, hemos creado un portal para que eh, nuestros colegas compartan sus investigaciones y, y, y crecientemente vamos a tratar de, de ayudar a, a la comunidad iberoamericana porque también tenemos colegas aquí en España, en Portugal eh, a, a expresarse y a, y a poder hacer su contribución al conocimiento. Ahí, desde nuestra última reunión en Costa Rica, eh, la última edición de CONDATOS, eh, en general han pasado tres cosas. Eh, uno es que esta comunidad ha madurado en los últimos cinco años. Ya no es simplemente un grupo de personas que se reúnen a eh, demandar datos abiertos. Eso ya está como, como el ABC del negocio, es decir, tipo, datos abiertos tiene que haber. Todavía uno se sigue encontrando con, con, con gente que le dice que no, con provincias, con algunos países que, que resisten esto, pero medio que esa batalla está ganada. Creo que el desafío ahora es el, el, el buen uso de estos datos para resolver eh, problemas. Y en América Latina hay dos muy grandes, o por lo menos dos que han sido identificados como, como, como muy grandes. Uno tiene que ver con la dimensión de género, tiene que ver con la violencia contra las mujeres, eh, tiene que ver con cómo resolvemos esos problemas como sociedad. Y ahí digamos, hay una línea de trabajo que nosotros venimos impulsando, tanto por un lado para generar estándares en torno a, a la manera en la cual se reportan estos datos pero crucialmente para involucrar a los actores sociales en este proceso eh, y en la utilización de esa información para resolver estos problemas eh, y en lo segundo en lo que hemos trabajado bastante tiene que ver en cuestiones de integridad o cuestiones de rendición de cuentas a raíz de los escándalos de corrupción que recientemente han emergido en la región y que son de, de público conocimiento ahí eh, todo el área de contrataciones públicas es un área que que ha ido emergiendo con, con mucha fuerza, tanto por estas cuestiones más lamentables acerca de la situación de gobernanza actual, pero así como la, la, la más de futuro, la de largo plazo, que tiene que ver con sistemas públicos más eficientes y más transparentes que favorezcan, eh, de una manera, la inversión y que favorezcan la certeza eh, y, y el buen uso del dinero de, de, de los contribuyentes en estos países. Entonces ahí están un poco los, los, los puntos clave que, que se vienen. Naturalmente seguimos trabajando junto a nuestros socios en generar políticas de datos abiertos en, en la región eh, y seguimos trabajando en generar conocimiento aplicado en sectores específicos como es el caso de salud. Pero bueno, ahí de alguna manera creo que es donde va a estar el, el foco en los próximos dos años.